Hola, soy Fátima Zaray y hoy os traigo una receta muy popular en mi tierra que son brochetas de pollo al estilo marroquí. Son muy fáciles de preparar y para ello necesitamos sal al gusto, dos cucharadas grandes de aceite de oliva virgen extra, zumo de medio limón, media cebolla picadita de este tamaño, una cucharada grande de perejil, tres ajos machacados, dos cucharaditas pequeñas de pimentón dulce, una cucharadita pequeña de jengibre y otra de cúrcuma, media cucharadita pequeña de pimienta negra y una cucharada pequeña de cumino. Y 500 gramos de pechugas de pollo cortadas en cuadraditos, equivalente a 3 pechugas más o menos. Y brochetas. Y si no tenemos brochetas, lo podemos hacer en la sartén, sin nada, y queda igual de rico. Estamos añadiendo sal al gusto. Comino y pimienta. La cúrcuma y el jengibre mentón perrejil y ajo machacado, cebolla, zumo de medio limón, mezclamos todo y al final añadimos el aceite de oliva. listo, ahora lo tapamos y lo dejamos dos horas en la nevera después de dos horas en la nevera vamos a empezar a pincharlos en las brochetas aquí les dejo una sugerencia de presentación